aprovechar que, que en este momento hay buen internet. ¿no? Entonces les decía, estamos en, en nuestra última sesión, no es, no es que sea la última, sino la última de este momento, ¿no? eh, de nuestro seminario del 40 aniversario de la UICSE, en este caso eh, el, tema, el tema será la problemática ambiental desde una perspectiva de la conservación, la educación y la salud, que impartirán el doctor Pedro Ramírez y la doctora Patricia Bonilla Lemus, ambos del grupo de investigación en conservación y mejoramiento del ambiente, CIMA, como lo conocemos aquí internamente. Eh, voy a ser más breve, ¿no? Porque sé que eh, ya los había presentado, pero no se escuchó muy bien. Pues la doctora Patricia Bonilla está adscrita al grupo, al grupo de investigación y conservación de mejoramiento del ambiente, CIMA, es profesora titular y actual jefa del grupo. Es bióloga con maestría y doctorado en ciencias de la UNAM y realizó estancias de investigación en el Museo de Historia Natural en Londres, en el Instituto de Hidrobiología de la Academia de Ciencias Checa y en el Laboratorio de Aerobiología del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Eh, participa con el doctor Miroslav Masek en dos cursos optativos del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología y de Ciencias Biológicas, donde además es tutora, además de tener diversas publicaciones eh, internacionales y nacionales, comunicaciones cortas y este, libros especializados. Por su parte, el doctor Pedro de Pedro, Pedro Ramírez pues está adscrito a la edición de investigación de posgrado, específicamente a nuestra unidad, a la UICSE, eh, es jefe del laboratorio de bacteriología del proyecto SIMA desde octubre de 1982, y bueno, eh, eh, ha sido responsable de distintos, de distintos proyectos de investigación eh, por parte de con CONAGUA, PAPIT y PAPCA además de tener eh, pues eso eh, eh, ha participado en al menos 20 publicaciones indexadas ¿no? Actual, actualmente es mi uno y imparte docencia eh, dentro, de nuestra facultad, de, dentro de nuestra facultad y en algunos programas de posgrado, particularmente el de ciencias biológicas eh, y el de ciencias de mar y de gimnología de la UNAM además de ser asesor de maestría y doctorado en el programa de ciencias biológicas y de la salud de la UAM. Bueno, ahora sí, antes de que sigan sufriendo mis falta de conexión acá en la UICSE, les transfiero la responsabilidad, eh, doctora Patricia, doctor Pedro, es todo suyo este estado. Bien, nada más, si nos das, nos podemos, eh, nos compartes este, pantalla, por favor, si, ya está. Ya, ya puedo, eh, a ver, ¿lo abro? ¿Ya se ve? No. Dile a, a este Alejandro si nos puede hacer favor de compartir este pantalla, que le ponga ahí en el... En este, en este momento la dueña de nuestro canal es Elizabeth, entonces Elizabeth si nos ah. puedes ayudar, habilitando este, los al a sí. doctor Pedro. Uh -huh. Doctora Abajo, en Donde está lo verde una... Una ventanita verde abajo. Ajá, donde dice compartir pantalla, pero para que te la, tú la puedas abrir, ¿dónde le doy? En co-host. Por eso por eso tú, tú nada más, como eres co nada más ponle abajo. No, ella sí. es en la anfitriona. cuando me salí yo, ella ajá. ya se convirtió en, en la reina. Entonces es en compartir host. pantalla le doy en lo verde y ya vas a poder dar. Múltiples, ajá, múltiples, este, ¿ya? A ver, ¿ya lo ven? no. A ver. A ver ahí. Eli, sobre su foto del maestro Pedro, Ajá. hazlo hospedero o coanfitrión y ya también él puede este, compartir pantalla. Ah, ok. Igual que a Patti podemos compartir la pantalla. A ver. Ya, ya, listo? ya. Ya, ya. Ok. Oh. Ya se ve, ¿no? Sí, ahora ¿Ya? sí ya. Ya ah. vamos a hacerla un poco. Ya vemos, sí, muy bien. Ya Ya ahora bien. sí ya estás. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Eh, un gusto saludarlos después de todo este tiempo sin vernos algunos. Y. Eh, pues yo voy a más que nada a platicar con ustedes un poco acerca de lo que algunos de ustedes también seguramente ya conocen. Y bueno, también por esto mismo les pido disculpas por alguna omisión o alguna, alguna errata que pueda haber en esta información que les voy a, a proporcionar. Nosotros titulamos este, este, esta presentación. Con este tema, porque, con este título, perdón, porque pues consideramos que es una, una problemática eh, el mejoramiento ambiental y que tiene varias perspectivas, entre ellas la conservación, la educación y desde luego la salud. Eh, nuestro proyecto se encuentra ubicado en el edificio Vixe, laboratorio doctor Fermín Rivera Agüero y este laboratorio fue fundado en 1982. Eh, este es el, el nombre de nuestro proyecto: conservación y mejoramiento del ambiente y el el mismo que lleva el nombre del doctor Rivera. Y bueno, pues podríamos decir que el proyecto SIMA inició con la estancia sabática del doctor Rivera en el Centro de Investigación y Tratamiento de Calidad de, de Control de Calidad del Agua eh, Cieca. En, de la entonces Secretaría de recursos hidráulicos, él llegó y este, se integró a, al grupo de, de, de entrenamiento que había en ese centro de investigación y de esta colaboración profesional que entablamos con él, algunos de los compañeros lo puso en contacto con el doctor Fernández Varela, quien es el director de la FESITAC, pero bueno, de, de la entonces de la y quien tenía en mente un proyecto general de investigación. El doctor Fernández Varela, director fundador de la ENEPI, consideró la importancia de iniciar un proyecto sobre esta temática. En ese entonces estaba precisamente la Secretaría de Mejoramiento del Ambiente, dependiente de la Secretaría de Salubridad. Y bueno, pues él, él tenía algunos nexos con, con gente de esta institución y de ahí también surgió probablemente la idea de que se hiciera un proyecto de esa naturaleza. El doctor, el doctor Rivera eh, tuvo algunas reuniones con él, acá presente en la, en, la, en la escuela, y eh, lo invitó entonces a, a participar en, en, en esto, en la apertura de este proyecto, y eh, combinándole a integrar un grupo de trabajo con profesionales este, al respecto, ¿no? Y a partir de ahí iniciamos ya formalmente algunas visitas a la Dirección General de Obras en Ciudad Universitaria para dar nuestras opiniones en lo que sería el diseño de nuestro laboratorio. Y bueno, después del nombramiento del doctor Rivera como jefe del proyecto, pues nos fuimos integrando al mismo varios profesionales con orientación al tema de la contaminación del agua que ya habíamos nosotros de alguna manera andado en este centro de investigación en control de, en control de la calidad del agua. En la parte de análisis físico-químicos y toda la cuestión eh, química eh, por parte de la maestra de la UFB Esperanza del Socorro Robles Valderrama del ingeniero químico Carlos Hernández Chávez, quien veía más, un poco más la cuestión de normas y, y claro, de procesos relacionados a, a, la, eh, a tratamiento de agua. Eh, también se integró con nosotros el matemático Antonio Lagasquina un poquito posterior, pero también fue de los que iniciaron en este, en este arranque de proyecto y bueno, también fui invitado yo, eh, yo eh, Pedro Ramírez Otornes, para este, eh, participar en el proyecto. Asimismo, algunos eh, estudiantes de licenciatura, el doctor Rivera, se, también se integraron este, primero, bueno, por sus trabajos de tesis y posteriormente ya con eh, Miras a desarrollar alguna actividad muy particular eh, dentro del de el proyecto, ¿no? Y aquí está la maestra Elizabeth Ramírez, que se integró en 82, Ricardo Ortiz Ortega, igual en 82, la doctora Patricia Bonilla en 83, y el doctor Alfonso Lugo en 1984. También se integraron al proyecto otros colaboradores que inicialmente participaron en los proyectos que se iban desarrollando y posteriormente proponiendo y trabajando en las líneas de investigación de su propio interés, y que bueno, posteriormente ya la doctora Bonilla les, les hará mención a este respecto. Y bueno, llegaron en el 82 la doctora Gloria Vila Clara, en el 82 también el doctor Javier Coser, en 1985 el, el maestro Conrado Ruiz, en 1989 la doctora Rosario Sánchez, y en 1997, eh, perdón, la doctora Nandini Sarma. Ay, perdón, se me La doctora Nandini Sarma, en que llegó a trabajar en principio en, con, en colaboración conmigo y, a posteriormente, es otra historia que también les contará la, la doctora Bonilla. Bueno, hay que mencionar a muchas otras personas que han participado muy activamente y que pertenecen o pertenecen al proyecto CIMA. Entre ellos, bueno, está el biólogo Reinald Ayala, la maestra en ciencias Dolores Hernández, la maestra Dolores Hurtado, eh, la maestra Guadalupe Sáenz, eh, la maestra Elena González, que ahora está estudiando el doctorado, la bióloga Blanca Martínez, eh, la maestra en ciencias Marta Gaitán, que realizó su tesis, terminó su tesis en nuestro laboratorio, y... Eh, también eh, la, la maestra Mariela Martínez quien también eh, maestra en nuestro laboratorio y bueno aquí tenemos eh, un poco de remembranza, aquí vemos a varios de los compañeros eh, 85 eh, que nos reunimos en casa del maestro Conrado Ruiz eh, eh, con el doctor Cherva del, de, de la República Checa es una persona muy reconocida en la parte de propiedad de eh, esa propiedad a algunos organismos en el ambiente y que da una idea de la cuestión ambiental que, que existe en los cuerpos de agua. Eh, a esto que me encontré yo en una, una publicación que realizaron. Maestra, digo, la doctora Eisenberg. Eh, con, ay, se me fue el nombre de la otra persona que. ¿Oliva? ¿Pedro? Tienes no, sí, tu micrófono Pedro. apagado, Pedro. Más bien creo que se, sac, se sale, bueno. No, porque ahí está su imagen y tiene sí, Está el cuadro, micrófono. pero tiene su micrófono. Su micrófono apagado. Creo que todo, también él tuvo sí. problemas con su red. O sea, sí, como que ya. Micrófono, no, si le, por favor. Si le puede mandar texto. Okay, ya, ya. Micrófono. Perfecto. Ya regresó. Esta charla está muy sufrida. Oh, ya, ya estoy aquí Es que A ver, permítanme un segundo Porque aquí pasó algo raro A ver Ya está de nuevo el, el, la, la imagen, ¿verdad? No ¿No? No Ay, ¿por qué? A ver, déjenme ver A ver Voy, voy de nuevo. A ver. ¿Ya? Ya viene, sí. Ah, ya estás. Ya ¿verdad? está, pero está al principio. Sí, hay que adelantarle un poco. A ver. ¿Ya está ahí? Ahí, sí. ahí estabas. Ajá. Ya está correcto. Sí, estás en la diapositiva en la que estabas. Ya nada más si A le ver. das para que se proyecte en grande. Bueno, ¿puedo, ¿puedo continuar? Sí, puedes continuar. ¿Puedo tú? continuar? Sí. Ya. ya está okay. perfecto. Bueno, pues les mencionaba que lo que hará... Hace pocos años, un proyecto debatido, bueno, menciona, eh, se menciona en esta publicación, lo que era hace pocos años, un proyecto debatido y hasta impugnado, la creación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, eh, estudios, eh, no, es ahora una realidad que forma parte de la esencia misma de nuestra universidad, y en cuyos senos se desarrolla la docencia a nivel licenciatura, servicios de acción universitaria, estudios de posgrado, y se sientan las bases firmes para consolidar, consolidar perdón, la investigación. Varela, 17 de marzo de 1980. Y bueno, esto dio inicio, como ustedes todos conocen, a la, la construcción y creación de las unidades de investigación, la cual se desarrolla formalmente en 1979, vinculándose con el fortalecimiento de la docencia para la formación de grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios, haciéndose necesario crear el primer recinto adecuado para realizar las labores de investigación, la UICE, construida en 1980 y, y puesta en marcha eh, a partir de, de marzo de 1981. aquí. ¿Alguien sabe cómo puedo quitar aquí un, le, un, list, un listillo que aparece aquí? Bueno, perdón. Y bueno, estos, los proyectos ya, eh, de los otros proyectos en la UIC, en la versión 82 eh, correspondieron a varias líneas que ustedes ya conocen, neurociencias, aprendizaje humano, biología del desempeño y investigación curricular, y el muestro de conservación y mejoramiento del ambiente con tres líneas principales de inicio, que fue el estudio cinético y bacteriológico de aguas negras y tratamiento a través de lagunas de oxidación, el estudio protozoológico. Se volvió sí. a salir. Cielo. Se nos fue Pedro. Sí, nos fue. Que el fue host Vales. nos. Se nos, nos... Uh, sí. quedó pasmado ¿Ya? Este, sí, ya te no, oímos. Pues, oí. ¿Saben qué pasa? Ya estoy aquí. Ajá, sí, escucha? ya te vemos y oímos. Sí. Sí, es que apareció un, un letrero que el host me había callado. Ah. Uh. Alejandro, no, no fui yo, ¿eh? Esta vez sí no fui yo. Pero sí no, tiene. Yo. Nuestra sala de transmisión está haciendo oh, oh. agua. Entonces, este, vamos a hacer lo siguiente, ¿les parece? Por acá está, ya está el doctor Turner. Sí, ya está. Señor Francisco Turner, sí. se presente. Ahí está. Sí estás. ¿Te sí. Voy, te, te voy a pas ¿Tú estás en la Wixet? ¿Dónde estás? Estoy en la Ah, perfecto. Este es otro edificio. Te voy a pasar el host para que este... Porque sí. como verás acá estamos sufriendo seriamente con, sí. la, con la transmisión, ¿no? Sí, doctor, no hay problema. Pues bueno, mientras sigamos con la transmisión, perdón, pero esto como verán, ahora sí tenemos problemas serios, ¿no? Entonces ya, ya tomé nota de lo de la internet de la UICSE porque lo estoy sufriendo en este momento. Sí, pues continuemos y le paso le paso el post al doctor Tomás Maestro Pedro doctor. apague su video para que no jale tanto a red y se pueda presentar mejor la, la ponencia yo creo que los demás también sí, no es lo que voy a hacer ahora. no es individual de la internet pero como estamos aquí en, en Iztacala por eso si apagas el video es mejor. Bueno, mejora un poco. O sea, ¿apagar la cámara? Apagar la cámara, sí. Pero la presentación continúa bien. Ok. Uh -huh. Ok. ¿Ya, verdad? No. No. No no, tú, no, ver. no no no a ver no a ver zoom a ver no no se ve la cámara digo en la pantalla no se ve la presentación a ver Doctor Francisco Tornel, ¿ya le, ya le pasó la que sea como anfitrión? Sí, aquí está. A ver, aquí. Si quiere, doctor Pedro, páseme la presentación y la proyectamos. Me va diciendo nada A más. Ver, ya, creo que ya, ¿no? Ya. ya. Ahí, Ahí está, está. Ya. ya. Listo. Y ahora apague su cámara. Usted, maestro. A ver, ahora más que ahora, me, déjame que me, un segundo, déjame. Oh, esta cosa Pero no puede entrar ah ya está aquí la tengo ya ya, ya. ya estuvo Va. ok entonces en qué nos quedamos <ríe> en las líneas de, del cima ah ok sí perdón bueno entonces estas líneas de conservación y mejor de la mente le convencionaba ya en algunas días este las primeras el estudio parasitológico en sistemas acuáticos contaminados y el estudio de monitores de los parámetros psicoquímicos en los sistemas de tratamiento de aguas. Y bueno, las unidades de investigación en el campus Istacala se formaron de esta, se crearon en estas fechas durante la acción del doctor Franz Varela la unidad de morfología y función, y en, en, en 76, en el 82, la uipse en 1997, la UBIPRO, durante la gestión del doctor Felipe Tirado, y la UBIMED, la, la unidad en el 2004, durante la gestión del doctor Ramiro de Jesús. Mm -hmm. <coughs> Al, al, al inicio de este, de este proyecto de, de investigación, eh, se pensó en la importancia de dar difusión a los trabajos, al trabajo que se realizaba dentro de la investigación, y además de la, de la, de la coordinación del podrado, se creó la coordinación general de investigación, siendo su primer coordinador el doctor Emilio Rives Iniesta. Y en 1981 la ENEP inicia formalmente el programa de investigación. El trabajo de investigación requirió, como comentábamos, un medio de difusión y este fue el coloquio de investigación instaurado en 1981 con el propósito de aumentar el interés de la comunidad universitaria por los problemas de investigación en el país. Durante el primer coloquio de investigación... Eh, estuvo eh, presente el doctor Mauricio Rousseff, que fue el conferencista magistral. Y bueno, de 1983 a 1986, fungió como Coordinador General de Investigación en el jefe del Proyecto CIMA, el doctor Fermín Rivera Agüero. De, derivado de, esta, de este interés por, por difundir los los resultados y trabajos de investigación que se realizaban eh, en, la, en, la bueno, en, la, en la escuela, en el proyecto en particular, eh, se, se pensaron y se, se eh, prepararon otros foros de difusión, como fue el primer curso y simposio internacional de la biología de contaminación en julio de 1981, el cual fue organizado precisamente por la ENEPI, en colaboración con la, con la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y una Asociación Mexicana de Investigación de la Contaminación Ambiental, y contando en ese entonces también con el apoyo de la DGAPA. <coughs> eh, los proyectos de investigación, a su vez, como en algún momento se, se pensó, se fueron integrando y participando más cercanos a la docencia. Entonces el proyecto que eh, participó en la carrera de biología con asignaturas como lignología, la bacteriología la ambiental, deterioro de sistemas acuí, acuícolas y la metodología científica, metodología científica cuatro. ¿no? En el caso de las maestrías en ese entonces, bueno se Participó en, el, en, el, en la de ciencias eh, con, el, con el tema sobre amibas de vida libre asociadas a patologías en humanos. Y bueno, algunos de los proyectos de investigación y proyectos que conformaban el proyecto CIMA en 1986, pues tenemos un listado bastante importante. Y de entre los cuales, obviamente, no todos se conservan, pero sí, sí han quedado eh, eh, líneas muy, muy, muy establecidas, muy consolidadas, como son las avivas patógenas de vida libre, eh, la cuestión de la química ambiental, la limnología que bueno, nosotros, independientemente de la, del proyecto que, que ya lleva a, cargo, lleva a cabo esta tarea en particular, sí seguimos haciendo algunos proyectos limnológicos en algunos lagos y presas de, de méxico y, de, bueno, y obviamente de, de los lagos en lagos urbanos ¿no? eh, estudio biomédico de venezuela mediana primaria eh, y eh, otros otro tipo de, de cuestiones relacionadas con la cuestión de bacteriología y conservación ambiental y bueno, ahora recientemente con la incorporación del doctor Diego Chaparro a nuestro laboratorio también de conservación de algunos organismos en, en peligro de extinción. Eh, los proyectos que se realizaron en la NEPI, y bueno, como ustedes mismos, todos los que me están escuchando, saben que la investigación en nuestras unidades de investigación siempre se ha realizado con el financiamiento que todos y cada uno de nosotros conseguimos y hemos conseguido, y seguiremos consiguiendo. Eh, y esto, bueno, ha provenido de CONACY, de CEDUE, en el caso de nosotros particularmente, de CONACY, de CEDUE, de CONAGUA, de la Universidad Pedagógica Nacional, de, en el entonces Distrito, Departamento de Distrito Federal, del Museo Británico de Londres, de la CEDUE, del Instituto de Higiene, de Higiene y Pedagogía de Bruselas, de la Complutense de, Brasil, de España, el Instituto de Organizaciones del Agua, de la República Checa, del ISTE, del IMSS y algunas otras instituciones que, bueno, probablemente en algún momento también nos brindaron apoyo. Um, eh, aquí, bueno, como manera de, también de, de recordatorio, tenemos algunos eventos en los que participaron académicos del ENEPI en el 85 y en el 86, como son el que ya le mencionaba, curso y simposio sobre energía de la contaminación, el Congreso sobre aislamiento y creación de enterobacterias, seminarios de microbiología del agua, el concurso de canto y ambiente, que fue algo relacionado con la cuestión de, de educación ambiental y algunos otros seminarios y reuniones de investigadores en este mismo tema, y en la que bueno participaron, eh, participamos activamente muchos de los, de los compañeros que todavía estamos, o de los que ya se han retirado, en estos, en estos temas. Ay, perdón. Perdón, déjenme, se me borró una, déjenme un segundito. Aquí está. Voy a cerrar este. Perdón, es que... No sé si se encimó en la, en los archivos. Contrata, entrada y salidera de... A ver... A ver, a ver, si sí, este es... Ah, bueno. Y eh, esos son los eventos que les se participaron, participamos algunos de nosotros. Y bueno, eh, para 86 la investigación se desarrollaba en cuatro áreas diferentes. Los proyectos son caras de investigación y funcionamiento a las caras de biología y psicología. Y particularmente, bueno, pues en algunos otros este, áreas de la, de la escuela y los eh, proyectos de investigación de la UCI y de la UMF que fueron los iniciadores con la meta de formar investigadores calificados y generar conocimiento científico ¿no? esto eh, creo que ya lo, lo comenté, la concepción de finalmente del doctor Rivera eh, después de haber estado eh, en la coordinación de investigación eh, la concepción que creo no está muy alejada hasta el momento de lo que realizamos en la, en la facultad, como es el apoyo al pregrado, eh, el impulso al posgrado y una participación ahora ya muy activa, la investigación, que continúa la investigación clínica y epidemiológica y, desde luego, esa que nunca termine, la investigación en ciencia básica en nuestra facultad. Y bueno, pues muchas gracias y feliz aniversario para quienes hemos participado y crecido personal y profesionalmente en esta apreciada Facultad de Estudios Superiores Iztacal. Gracias. Muy bien, doctor Pedro. Este, no sé si la doctora Bonilla... Un segundo... ¿Alguien? Este Si no puede, puede, Puedes dejarla ahí En, en lo que este, uh -huh. pues Retomamos la charla No sé si la, uh -huh. la, la doctora Bonilla va A aportar algo al, al Al fragmento histórico que nos acaban De presentar Sí, sí, una parte. O sea, el doctor Pedro se refirió básicamente a los primeros 20 años, al origen, eh, porque estuvo muy cercano en esa época junto con otros, eh, con otros de los investigadores, en la construcción y, y, y la implementación del laboratorio, ¿no? Entonces, por eso lo, lo dividimos en dos partes, Pedro, la primera parte, los primeros 20 años aproximadamente, y yo me referiré un poco más al, a los siguientes 20 años, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tengo un poquito de más cosas técnicas, pero trataré de, de brincármelas un poco para no aburrir a nadie, ¿no? Además de que ya tardamos un poco de tiempo. Entonces, cuando me digan, este, Pedro, ¿ya puedes dejar de compartir…? Bueno, por bueno, el tiempo pues no te preocupes mucho, ¿no? O sea, este, creo que podemos seguir charlando. Además, la, okay. la charla de, del doctor Pedro pues, nos ha dado contexto, ¿no? De, de la cantidad de temas que eh, su proyecto tenía en un origen, ¿no? Es algo que, que sí me ha dejado... Este, impactado, porque son muchas, ¿no? Pues sí. Sí, definitivamente son muchas, entre otras cosas porque pues, la contaminación ambiental pues, ya estaba vigente y, y sigue y sigue creciendo, entonces también temas que abordar son muchos. no Realmente seguimos trabajando en, en, en el tema porque esto continúa. Sin embargo, como ya Pedro mencionó, algunos, algunas líneas muy especializadas pues ya no, no continuaron porque los integrantes se fueron a otro lado, tuvieron mejores oportunidades o por otras razones. Entonces, este, pues algunas se dejaron de trabajar, pero el tema central sigue siendo la contaminación, ¿no? La contaminación, los primeros años, todo alrededor del agua. Sin embargo, ahora, como les voy a platicar brevemente, pues ya se ha ido ampliando por otra vez, sobre todo con la integración de, de los nuevos jóvenes, este, entonces ya tenemos otros temas, ¿no? También un poquito más. Así que este, cuando me digan yo, yo comparto, ya, si ya puedo compartir pantalla. En, en teoría lo debías de hacer porque el doctor Pedro ya dejó de compartir. Perfecto, entonces ya lo intento, muy bien, creo que ya, ¿verdad? Ya, Perfecto. Ahí va. Entonces, este. Ya está. Voy, voy. si, si tengo problemas, que empiece a a ser inestable el internet, borro, quito mi imagen, ¿sí? Este, que sería lo mejor. Bueno, entonces, como les, les adelantaba, pues yo les voy a platicar un poco más del 2002 al 2022. Y, bueno, un, un, un suceso importante que deseo recalcar es que en, el, en 1996 falleció nuestro, nuestro jefe de grupo, nuestro líder, este, el doctor Fermín Rivera falleció en el 1996, entonces, bueno, seguimos trabajando eh, varios años bien, este, siguiendo las líneas que cada uno de nosotros tenía. Sin embargo, este, pues en el 2003 eh, empezaron los cambios, ¿no? Eh, el primero fue que el grupo se, se separó y se creó el, el Grupo PILT, el Proyecto de Investigación y de inmunología Tropical, en el 2003. Entonces, bueno, a partir de ahí, este, pues comenzamos a, a bueno, mejor dicho, retomamos las actividades, prácticamente todos continuamos con nuestras actividades, como ya lo mencionó Pedro, pues el nuevo grupo se, se, se su, bueno, el, el tema principal era la limonología tropical, ¿no? Entonces, bueno, básicamente no cambiaron nuestras líneas y brevemente, pues quedamos como, casi como estábamos, ¿no? Una línea, un, un área que era biomédico-tecnológica con calidad del agua, otra microbiología ambiental con dos sublíneas y tratamiento biológico del agua, porque bueno, la, la intención era trabajar desde agua potable hasta agua residual, con todas las gamas que hay en medio, ¿no? Y por otro lado teníamos el área psicosocioeducativa educativa ambiental, suena medio complejo compleja, pero pues teníamos el componente psicológico con Maritza Landasuri, teníamos la parte social eh, con la doctora Rose Eisenberg en formación valoral ambiental y para la salud y la parte educativa y ambiental con Conrado Ruiz que continúa en el proyecto, continúa siendo eh, jefe del proyecto, o coordinador del proyecto, educación ambiental comparada. Entonces bueno, estas eran nuestras líneas sin embargo, pues otro quiebre importante, otro, otro, otra serie de sucesos vinieron a cambiar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el 2013, eh, Rose Eisenberg se jubiló eh, y en el 2014, Maritza Landazuri falleció. Yo creo que todos la, la conocieron. Bueno, la mayoría, los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes que de recién ingreso, ¿no? Este, el doctor Arturo Calderón, el, el maestro Arturo Calderón Vega, eh, también falleció. Eh, y en el 2017, María Elena Martínez Pérez se jubiló. Ella tenía pocas horitas, pero 10 este, horas, de hecho. Pero estuvo prácticamente muchos años trabajando con nosotros, pero por problemas de salud, pues se jubiló también. Entonces, bueno, esto, estos hechos, pues sí vinieron a cambiar un poco también, y, pues, de alguna manera, no era nuestra intención, pero, pues, eh, comienza el relevo generacional, ¿no? Y, bueno, pues, ya nos sorprendió el programa este de, de incorporación de jóvenes académicos de carrera, que, como recordarán, los requisitos principales son que fueran jóvenes, las, eh, las mujeres de 37, y los no, al, al revés, los hombres de 37 y las mujeres de 39, que tuvieran doctorado o postdoc, y que estuvieran incorporados en el INE. Entonces, pues eso nos puso difícil, las, un poco la situación, y este, bueno, pues nos nos, nos, nos atuvimos a las circunstancias y, y, y buscamos a la gente, ¿no? Eh, de esta manera, mediante este programa, ingresó Francisco Torner, el doctor Francisco Torner, que ya ahora sí todos lo conocen, es ingeniero ambiental, y justamente lo que, un, un tema que teníamos un poco un poco, eh, pues que nos faltaba, ¿no? Un especialista, pues era el doctor Francisco Turner. Entonces, de hecho, incluso antes de que se fuera Rose, ella nos presentó gente para tratar de, de contactar a alguien, un ingeniero que viniera a, a, a cubrir esa parte, ¿no? La de, la de tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, pues ya eh, contactamos con el doctor torner y pues él se incorporó con nosotros mediante este programa. Un poco después, este, pues, eh, Marisela estuvo con nosotros, de hecho, ingresó desde estudiante a hacer eh, un, unos laboratorios, después eh, se salió, bueno, fue al, al poli a hacer maestra y doctorado, y posteriormente, bueno, pues ya estaba formada, sigue en la línea, de hecho, se fue a hacer maestra y doctorado con un grupo del Politécnico que trabaja, eh, lo mismo que nosotros, bueno, cosas parecidas. Y de hecho el jefe de ese laboratorio también fue egresado de, de nuestro propio laboratorio. Así que pues las circunstancias eh, nos llevaron pues eh, también a acercarnos a Maricelle y pues también es otro de los, de los ingresos más recientes. ¿no? Finalmente Diego, tam, Diego de Jesús Chaparro, que también creo que ya lo conocen. Eh, más adelante les voy a mostrar las fotos de todos. Y también ingresó por el mismo programa. Así que, bueno, con este, este relevo generacional no precisamente planeado, pues hubo también otra vez algunos cambios, ¿no? Eh, pues la parte socio, psicosocio, este, de educativa ambiental, pues ya no, ya quedó eh, concentrada en educación ambiental comparada, ¿no? Con, siguiendo Conrado como como jefe de esa área. Entonces, pero ya solo quedó una, una línea y tiene, eh, colaborando con él, a una bióloga y a una psicóloga. O sea que también de alguna manera se está trabajando en esa, en esa línea. ¿no? Y por otro lado, el área biomédico-tecnológica, pues estamos conformados otra vez por calidad del agua, microbiología ambiental, el grupo de MIVAS de Vida Libre, Micro, microecología ambiental, conservación de especies acuáticas y ecología alimentaria. Esta área es podríamos decir que es reciente porque este pues la parte de conservación realmente no la estábamos cubriendo, pero Diego Chaparro con el ingreso de Diego Chaparro pues ya ya ya podemos decir que sí. Y bueno, en el en el tema del tratamiento de aguas residuales pues este también está integrado en este caso Francisco, ¿no? Francisco Tornillo. Y alrededor de esto, bueno, solamente eh, pues confirmamos que estábamos prácticamente, seguíamos trabajando la problemática ambiental, básicamente con el recurso agua, pero como les iré comentando más adelante, pues ahorita ya, ya también se está trabajando en, en con residuos sólidos, por ejemplo, por el lado de Conrado, y por otro lado, la parte de conservación de especies acuáticas por el lado de, de Diego Chaparro, ¿no? Entonces, bueno, está evolucionando, seguimos evolucionando, aunque el eje central continúa, así que los objetivos generales, bueno, es generar conocimientos y formar recursos humanos en las áreas de salud, ambiente y educación, y como les decía, alrededor del agua, pero ya estamos, ya, ya estamos con otros temas también. Objetivos particulares, no voy a detallar todos, pero son los que tenemos prácticamente todos los, los académicos, en, en, eh, particularmente en, en, en investigación, ¿no? que es realizar investigación, por supuesto, formación de recursos humanos, la impartición de cursos y talleres, la publicación y difusión de, de, de resultados la asesoría y servicios, y por supuesto, como ya lo mencionó Pedro, pues obtener recursos financieros, sobre todo en nuestra área, el área biotecnológica, que es, es muy cara, el, este, tanto equipo como recursos, materiales, es muy caro, ¿no? Entonces, es parte importante de nuestras actividades. Ahora, un poquito, eh, me voy a, a, a resumir lo más posible, digo, son cosas más técnicas, de manera más general, este, cada una de las líneas, ¿no? la línea de calidad del agua cuya eh, coordinadora es la, la maestra Esperanza Robles y pues en general realizan investigaciones sobre calidad del agua este, eh, todo lo relativo a calidad del agua, ¿no? desde agua potable agua amotillada hasta agua residual también. Aquí de manera particular quiero mencionar que desde 2014 la doctora Dávila invitó pues nos invitó al proyecto y particularmente a la maestra Esperanza a hacer el, el, el análisis de la calidad del agua de los bebederos para mantener la calidad pues, del agua que estaban tomando alumnos y, y personal en general. no Entonces, desde este año se estuvo haciendo eh, es, esos análisis, pero no solo el agua de los bebederos, sino también de las clínicas, de la cisterna de agua potable y la cisterna de agua residual tratada que se encuentra en la escuela. Entonces, bueno, este es parte del, del servicio y, y, y donde también participaron alumnos y, bueno, ha habido eh, trabajo también, mucho trabajo alrededor de este tema, ¿no? Entonces, algo muy importante y, bueno, ahorita, como ustedes saben, debido a la pandemia, pues, realmente están clausurados los bebederos y no sabemos hasta cuándo, precisamente porque, pues, podría ser un factor de, de transmisión, ¿no? Entonces, pues, ahorita está parado. Bien. La otra línea es microbiología ambiental. Eh, aquí, como ven, incluí una fotografía de nuestro jefe, Fermín Rivera Bueno. Este, eh, es una foto de cuando estaba muy jovencito. Eh, y bueno, la incluyo aquí porque, pues, yo creo que la mayoría no sabe que el doctor Fermín era médico de profesión. Sin embargo, pues lo jaló la, la biología e hizo maestría y doctorado en, en biología, y realmente su interés personal, su interés académico personal, estaba centrado en las amibas de vida libre, justamente, pues, tenía el componente médico y el componente biológico. Entonces, bueno, después, o, o en paralelo con, con, con la coordinación de todos los objetivos del proyecto, pues, también comenzó a desarrollar su propia línea, digamos, no que es esta, la de amibas de vida libre, y pues nos invitó a trabajar a varios de los que ya estábamos en ese momento como alumnos, como alumnos y comenzamos a trabajar y poco a poco, pues este, seguimos desarrollando la línea y a la fecha seguimos trabajando, ¿no? Eh, las amigas de vida libre eh, son organismos que viven en el ambiente y que también pueden causar problemas de salud muy graves en, en, en el hombre y animales, ¿no? Entonces bueno, nosotros trabajamos, desarrollamos, aprendimos, nos fuimos a formar afuera, el doctor Fermín trajo gente de fuera, varios investigadores, y, este, y pues ya parecía que ahí íbamos, pero como algunos de ustedes saben, pues ya últimamente la, el diagnóstico morfológico de las, pues en general de los microorganismos este, tiene que ir más allá de la del, del diagnóstico morfológico, de lo que ven nuestros ojos a través de de los microscopios, ¿no? Comenzaron a, a surgir herramientas de inmunología y de biología molecular que nosotros no teníamos. Entonces, pues sí, era, era, era nuestro talón de Aquiles, porque ahora incluso para, para publicar, es muy difícil publicar a nivel internacional en revistas de alto impacto si no llevan el componente molecular. Entonces, este, pues, pues estuvimos sufriendo un ratito, pero fue ahí cuando pues pudimos integrar este, a Maricela porque como les había comentado, Marisela pues se fue a formar a, a, afuera, al poli, y justamente eh, en biología molecular y también en, en inmunología, ¿no? Entonces, bueno, ella vino a cubrir esta parte que nos, nos ha sido muy útil, este, pero también... Es importante mencionar que obviamente con el crecimiento de cada uno, con el desarrollo, con el interés de cada uno, pues ella también tiene eh, intereses pues, que la, le han venido surgiendo. ¿no? Este, por ejemplo, ella está trabajando, sigue trabajando en, en, en, estos, en estas áreas, ahora con el objetivo de diseñar una vacuna con vivas de virus ¿no? para el campo, ¿no? Entonces, esto es algo, algo importante que ya pues, que está desarrollando con, con varios alumnos alumnos de, de, pues, de la escuela y del poli incluso. Bueno, ahora que tenemos el este laboratorio del doctor Pedro eh, que está trabajando dos líneas, microecología ambiental y conservación de especies acuáticas y ecología alimentaria. Aquí el objetivo general pues, incluye los efectos, eh, estudiar los efectos en los cambios de la calidad de agua por actividades del hombre, tanto macro como microorganismos, ¿no? y, pero con un componente adicional que es en la conservación de especies que nosotros, bueno, ni, prácticamente ninguno de, de, de los que estábamos ya lo había trabajado. Bueno, tienen muchos objetivos particulares, otro importante es que desde hace un buen... Un buen rato, este, también está trabajando con un sistema de tratamiento de aguas residuales o de agua este, de tipo biológico, y bueno, también así, sigue trabajando en esto. Y por otro lado, este, pues también quiero resaltar que en el caso de Diego, pues justamente él está trabajando con el ajolote para tratar de, bueno, en el aspecto de la introducción, reintroducción y derropación de especies endémicas amenazadas, ¿no? Particularmente el ambistoma mexicano entonces bueno eso otra área que no teníamos este, bueno, que no habíamos trabajado ¿no? y bueno la línea de Francisco que es tratamiento de aguas residuales al principio no solamente trabajábamos la parte biológica pero ya con la inclusión de Francisco pues hemos ampliado a un este, a, a otros aspectos ¿no? Eh, él en general está trabajando esta línea eh, y pues la está desarrollando, la está desarrollando, eh, está trabajando, por ejemplo, con un, con un investigador de la República Checa en, en algún tipo de, de tecnología moderna, entonces, pues eso es también muy importante y que va a incorporar también al proyecto. ¿no? Finalmente, bueno, pues tenemos aquí al maestro Conrado que coordina este... El área de educación ambiental comparada, junto con las dos chicas, Talía y Alma. Y bueno, aparte de que han estado trabajando eh, todo lo anterior que ya comentamos, pues también, especialmente en los últimos tiempos, se han, se han enfocado al estudio y caracterización de caracterización y generación de residuos sólidos urbanos. Eh, y pues ahí ya tiene productos, tiene tesis, tiene alumnos. Entonces se está desarrollando un poco más esta área de momento. ¿no? El financiamiento, pues ya, este, el que todos hemos buscado, y estos son algunos ejemplos, pero ya misión de nosotros, parte de la infraestructura que tenemos en el laboratorio, eh, es, es más, pero esto pues, no era idea esa, ¿no? En cuanto a la formación de recursos humanos, pues sí, lo que ya habíamos comentado, tesis de investigación en licenciatura y posgrado, licenciaturas. Este, laboratorios de investigación, servicio social, eh, y tenemos alumnos principalmente de biología, pero también de medicina, este, algunos de enfermería. Marisela, por alguna razón particular, está dando clases en, en enfermería y ha, ha tenido varios alumnos de enfermería muy buenos y que los ha convencido de hacer incluso doctorado, ¿no? Entonces, este, pues es algo también muy importante. Que no había en la escuela eh, y también también se han dado clases se dan clases en optometría no entonces da el licenciatura y posgrado eh, y bueno varios de nosotros somos somos tutores en, en, en varios posgrados ¿no? además a gente profesionista de todos lados también se les da curso de actualización diplomados estancias y de entrenamiento la colaboración pues tenemos colaboración con muchos con muchos institutos laboratorios este eh, dependencias de la UNAM, eh, gobiernos de Estado, con el INTA, eh, con agua, eh, últimamente también con, con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología el ICAT de la UNAM, la Universidad de Barcelona, este, el laboratorio con el que les comentaba que Francisco ha estado trabajando, el Centro de Nanotecnología e Innovación de la Universidad Técnica de Liberec en la República Checa, nosotros en la parte de amibas de vida libre con algunos investigadores de Tenerife, ¿no? También, entre otros. Servicios, pues de alguna manera ya, lo, ya, lo, ya los hemos ido mencionando, pues evaluación eh, de calidad del agua en de, de diferentes aspectos. Uh, a, le damos servicio también a, a diferentes hospitales en el diagnóstico de las amibas, eh, patógenas, por supuesto. También identificación de especies nocivas en sistemas acuáticos, también en el, en, en el área de, de sistemas de tratamiento y evaluación de sistemas de tratamiento biológico para aguas de desecho, entre otras. ¿no? Hay mucho más servicio, nada más que no quise ser tan técnica, aunque a lo mejor parece. Bien, aportaciones iguales este, de manera resumida, pues también ya, los, ya hablamos de los humedales las membranas de, de nanofiltración, y aquí incluye una foto justamente donde está todavía el doctor Fermín, está un inglés, el doctor Paulin Kurz, atrás está un doctor belga, y acá, aunque no, pare, no se ve muy bien, está el doctor Miroslav Masek, ¿no? Es una época en la que coincidieron varios, y estuvimos trabajando este, con ellos. Aquí estábamos en creo, en, en una planta de tratamiento en Cerro de la Estrella. Y eso ya tiene muchos años, imagínense, antes de 96, que todavía estaba firme incluso. Y bueno, otro, otra aportación es que, bueno, ya, ya tenemos, ya implementamos metodologías modernas para identificación de estos eh, patógenos hidrotransmisibles, bacterias y animas ¿no? Básicamente. Este, y el que ya les comenté, el desarrollo en el caso de Conrado, de educación ambiental, pues ha logrado avances importantes en, en la cultura del reciclaje, dentro de la alfabetización ambiental y de los contextos socioculturales que inciden en la misma. Perdón por la lectura, pero eso no me lo prendo de memoria. Este, bien, perspectivas, bueno, pues en general, pues eh, vamos a seguir continuando. Con el problema de la contaminación, como ya les mencioné, este, eh, en, en todos los aspectos, incluso los hemos ampliado. Aumentar la capacidad analítica para la detección de contaminantes, inclusión de la metagenómica en muchos de nuestros análisis. Continuar con el tratamiento de aguas residuales y pues, seguimos con, con la parte biomédica y ecológica de, de, de los microorganismos que causan enfermedades. Otra es continuar con la conservación, la introducción del de, el estudio que hace Diego con el ajolote. Y, eh, y también, bueno, eh, hay una serie de eventos que el doctor Chaparro ha estado organizando de hace varios años para acá. Uno de ellos fue la semana pasada, el Foro de Diversidad Biológica. Estuvo, pues cada vez es más exitoso, ¿no? Y gracias a, a la modalidad que ha sido en línea, pues tuvo gente pues de, de muchos países de Latinoamérica, incluso creo que alguien de España este, comentó que tuvo como 400 inscritos, algo así, ¿no? Entonces, bueno, es, es un foro eh, que con su juventud y su ímpetu este, le ha salido muy bien, solo que eso nosotros lo hicimos al principio en todos los eventos que, que ya platicó Pedro, este, varios años estuvimos en, en, en lo mismo, organizando eventos, pues sí, es, es mucho trabajo. Pero bueno, qué bueno que ya llegó gente nueva y ahora es este, en este caso Diego el que está organizando este foro, ¿no? Y en el área de educación ambiental, bueno, pues ya dijimos, este, va a continuar con, con este tema de residuos urbanos que ha sido eh, pues también muy importante y les ha dejado buenos resultados, ¿no? Y bueno, eh, aquí estamos enlistados todos los componentes, todos los este, integrantes del proyecto. Diez somos de carrera, so, tenemos dos técnicos y cinco ayudantes eh, de investigador B. Ayudante de profesor B, ¿no? Eh, eh, son, somos, somos los actuales. Seguramente no conocen algunos, eh, o, o conocen el nombre y no conocen la cara. Entonces, rápidamente, Pedro, ya les... Ya les les mostró una imagen, este, Pedro, la maestra Esperanza, el, el maestro Conrado, eh, Yomera, el, la maestra Elizabeth, el, el maestro Ricardo Ortiz, eh, Lupita Sáenz, Blanca Nieves Rodríguez, Reinaldo Ayala, eh, Dolores, Dolores Hurtado, Alma, Alma, se me fue el apellido ahorita, bueno, eh, Marisela, perdón. Lupercio, Alma Lupercio. Perdón, Alma Lupercio, sí, se me fue, y se me fue, perdón. Eh, Marisela, Francisco, Diego, Talía, que seguramente muchos no la, no la reconocen porque está prácticamente trabajando en el búnker con, con, con Rado, eh, y Daniela Falcón, que es de reciente ingreso, ¿no? Y con unas horitas también. Bueno, eh, también me parece importante mencionar que han pasado muchos, han pasado muchos alumnos por el laboratorio, eh, varios de ellos ya están dando clases, están integrados a la FES, a la dependencia, dando clases en, en, principalmente en biología, pero también hay unos en medicina, otros en, en optometría también, entonces eso es importante señalar, pues al fin y al cabo son productos. Otros, por alguna razón, como en el caso de Lola, que estuvo mucho tiempo con nosotros, seguramente casi todos la, la vieron, la conocen, estuvo muchos años con nosotros, pero pues recuerdan que hubo muchos años que no había ni una sola hora para poder apoyar a, a gente como ella, que solo tenía 20 horas, que tenía más de 20 años, y no pudimos conseguir ni una horita más, ¿no? Entonces, bueno, ella siguió estudiando mientras tanto, y, este, y en algún momento salieron plazas en medicina ahí mismo en la FES y, es, y decidió concursar y obviamente con todo su derecho y, y ganó una plaza en medicina así que pues ya, ya no pero bueno tenemos, seguimos teniendo relación con ella este, es un ejemplo ¿eh? porque hay varios María Elena González ella está escrita a odontología pero desde hace muchos años ha estado colaborando con Esperanza con el grupo de la Mesa Esperanza y pues continúa entonces, ha sido una colaboración continua. Y bueno, eh, también es importante mencionar que aun cuando ocurrió la, la decisión con el grupo PIL, este, poco a poco, eh, bueno, no poco a poco, sino que de todas maneras desde siempre y continúa la relación de trabajo con algunos de los, de los integrantes, ¿no? Por ejemplo, este... Eh, hemos colaborado con Alfonso Lugo, eh, con Miroslap, pues doy clases incluso, este, mantenemos relación de amistad y de trabajo con varios, ¿no? No voy a listar todos. Pero finalmente tenemos un punto en común que es el agua, así que también compartimos como tutores o parte de jurados, entonces, pues es una relación que es, al final este, continúa, ¿no? ¿no? No al 100%, pero continúa. Con Laura Peralta también tenemos... Este lazos igual académicos y de amistad, ¿no? Y casi de prácticamente yo podría decir que de todos. Con todos tenemos más menos este, relación, ¿no? De amistad primero y con algunos de, de, de trabajo también. Y bueno, ahora la parte más divertida un poquito, ¿no? El, el collage de, de, de fotos de, de algunos de los integrantes. Eh, miren, por ejemplo, aquí está el maestro Pedro. Hace, yo creo que hace al menos 30 años. Y hay varios que ustedes pueden reconocer. El doctor Fermín, por supuesto, fue a una reunión, casi estoy segura que fue en su casa. Aquí está otro, otro, otra persona que algunos recordarán, ese doctor Fernando Lares, que estuvo algunos años con nosotros y ahora pues, se fue a trabajar a Sonora, de donde es originario. ¿no? En fin, Máximo Castillo, que yo creo que no lo conocen. Este, bueno, y aquí Fermín, eh, trabajando en la computadora. Aquí, pues, estábamos bien jovencillos, con Rosario y Alfonso. Acá, con uno de nuestros profesores invitados, el doctor Sherba. Este, pues, como ven, estábamos en Teotihuacán y nos subimos a la pirámide del sol que todavía se podía. Acá, algún, algunos ejemplos de otros investigadores invitados. El doctor Johan de -Kir, este belga. El doctor Lubor Sherba, que es el mismo también que está acá, pero en, en eventos, en congresos lo seguimos viendo después. El doctor Olivier de Cam que estaba muy jovencito aquí, este, hace poquito, hace como un poquito antes de la pandemia, venía, pasó a México en, y nos fuimos a a comer y a platicar un ratito. Este, acá tenemos al doctor Alan Warren que sí vino varias veces, Fernando Lares precisamente en un sistema de tratamiento. Aquí, pues como les decía, estamos con el doctor Lugo Sherba, varios de nosotros. Acá Miroslav, que empezó con intercambio, llegó en el 90 aproximadamente. Y bueno, como ya lo saben, pues ya, ya se quedó en México, ¿no? Pero aquí está como hace algunos kilos menos. Como varios de nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo. Este, y bueno, aquí una salida de campo donde pues, pues tenemos... A la maestra Elizabeth, a la maestra Laura, Rosario, y pues yo, comiéndonos una rica pesadilla, por ejemplo, en algún lugar en el, en el, en el campo. Y por aquí, este, pues igual, como les decía, incluso en algunos eventos académicos coincidimos con, con varios de nuestros compañeros y amigos, Alfonso, Rosario, este, incluso aquí está Javier, por ejemplo, no y otros más. Aquí está Laura Peralta también. Luis Joseguera, acá hasta atrás, en fin. Y la parte también social, ¿no? Aquí tenemos a Gloria, Gloria Vera Clara, aquí eh, Luis Fernando Fernández, que fue Luis Fernando. Ay, ¿cómo se pide, Luis Fernando? González, perdón. Este, y bueno, aquí estamos conviviendo cuando se jubiló. Era una persona muy apreciada por todos, por mucha gente. Este, entonces le hicimos una. Una, una despedida muy eh, muy emotiva ¿no? acá pues seguido tenemos algún evento donde hay piñatas y aquí la doctora Sara tratando de escapar pero la cacharon y ahí salió se escapó acá tenemos a Pedro este Luis Fernando pues en otra reunión ya con integrantes más jóvenes Marisela y Francisco por ejemplo y otras reuniones ¿no? que hemos tenido eh, de tipo social, ¿no? cumpleaños o algún festejo. Incluso acá está Mariel todavía, para quienes conocieron a Mariel, por ejemplo, ¿no? el señor, el señor este, Germán, que siempre está invitado y casi siempre puede, pero no siempre. En fin, pues muchas gracias, con esto termino. Eh, pues espero que haya sido ilustrativo. Y pues si tienen comentarios o preguntas, con mucho gusto aquí estamos Pedro y yo, pero también ya vi que están varios integrantes de, del proyecto, por si quieren participar. Gracias. Pues muchas gracias. En realidad ha sido una presentación muy completa, ¿no? Porque yo diría que a pesar de que fueron dos tramos, en realidad son tres partes, son tres partes interesantes. La última, pues muy emotiva, ¿no? Efectivamente, se ve ahí que la doctora Sara intenta huir y, pues, no, es captada por este. <risa> en plena, plena huida. Por eso, este, por eso yo ni siquiera me asomaba, ¿no? Entonces, para no salir en la foto. <risa> la estrategia es no salir en el momento, sino ocultarse y agazaparse hasta que, hasta que se va el festejo. Bueno, hasta que no haya eh, otra. Exacto. Eh, comienzo en lo que se levantan las manos para, para los comentarios comienzo con los míos mientras nos presentaban mientras nos presentaban eh, este, Pedro y Patricia yo pensaba que mi, mi relación sin saberlo con el, con el proyecto CIMA pues comenzó con Iztacala comenzó con Iztacala porque yo ubico así con toda claridad bueno, yo comencé a trabajar como ayudante profesor en la unidad de evaluación, ¿no? Estuve ahí como un año y medio, y después, como sí trabajaba mucho y de no, entonces me fueron ascendiendo así en estos, en estos ascensos a la mexicana, ¿no? O Se de que no había más paga, pero sí había más funciones y el ego este, más este. Pero recuerdo mucho las conversaciones de, de Conrado, ¿no? Hablando de la separación de residuos, porque en esa época, en esa época, eh, pues comenzaba esto de tener nuestros nuestros eh, botes de basura ya identificados o sea, identificados sea con claridad Yo me acuerdo mucho de una frase que le comentaba um, a mi entonces responsable de evaluación, que se llamaba Andrés Sánchez Moguel, que le decía que, que, que, que pues bueno, que, que, que el proceso de toma de decisión ¿no? para, para separar los residuos era cosa así de segundos ¿no? inclusive después se lo escuché en algún argumento en el, en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa. Es decir, este, que es así como la primera, el primer flash, ¿no? De que yo tengo así de mi, de mi interacción, que es la destacada la completa, ¿no? con, el, con el proyecto. Y la otra, pues por supuesto que es el de calidad de agua, ¿no? O sea, porque sí creo que transformó la vida universitaria el tener disponible los bebederos, o sea... El, que ya no tener que andar tú cargando tu botella, ¿no? sino traer la botella para rellenar ¿no? efectivamente es una lástima que no estén habilitados nuevamente, pero bueno los, los menciono porque, porque eso, porque quiero, quiero enfatizar lo importante del proyecto para la vida destacar de en particular ¿no? o sea, es decir, como a pesar de que no hay una placa que diga, ¿no? pues esto se debe a tal línea de investigación, o esto se debe a tal intervención pues en realidad está ahí presente yo pensaría que el otro que no se ve, pero que sí se menciona en Radio Pasillo, pues es el taquillero tema de los ajolotes. O sea, este, lo digo así porque creo que ahí hay una ganancia de marketing, ¿no? Si este, porque todo el mundo sabe que, que ahí en la azotea de la UIXE, ¿no? Este, Quién sabe si hay ¿no? Pero eso dice la leyenda, ¿no? Que ahí en alguna parte de la UIXE hay este ajolotes, ¿no? Y que se, y que se, este, se trabaja con ellos, ¿no? Yo, o sea, sé que hay más trabajo, pero lo que intentaba enfatizar es que, pues bueno, a pesar de que no dice Proyecto CIMA, de todos modos, pues ahí está, ¿no? O sea, entretejido en la, en la, en la vida cotidiana de, de, pues de, de la facultad, lo cual, pues, pues, me llena de orgullo ajeno, ¿no? Porque yo no tengo nada que ver, pero sí tengo que ver. Así que, este, pues eso, yo no sé... Si hay comentarios, ¿no? Manos arriba, que yo estoy aquí literalmente, este, pues eso, comenzando mis comentarios, porque aquí sí fue la de, más que pregunta, tengo un par de comentarios, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, nada más les comento que estuve yo eh, participando de Escucha, ni siquiera me inscribí, en el Foro de Diversidad Biológica, y sí está bueno, ¿eh? O sea, a pesar de que, pues yo soy un psicólogo y además un psicólogo que se dedica al Internet, ¿no? Eh, estuve siguiendo el primer día todas las charlas, ¿no? Qué fantástico, ¿eh? Porque a pesar de que si son charlas especializadas, se comprenden lo suficiente, ¿no? O sea, hay un tramo como de divulgación que es muy importante, ¿no? Y efectivamente el impacto que tiene el foro es, es relevante en, el, en, en nuestro contexto, ¿no? Entonces, este, pues eso, pues felicitarles, ¿no? Porque pues ahí se ve, ¿no? o sea, al menos ya les cité así, cuatro ejemplos, ¿no? De... de de buen impacto del proyecto que a mí me han dejado sorprendidos. No era consciente hasta ahorita que, que empecé a ver las diapositivas, ¿no? Y que efectivamente, pues, me, me, me, me entraña a llevar, pues, mi vida en esta cara, ¿no? Manos, participaciones. En, bien. En Leonardo nos dice que, que nos acompaña. Que, que, bueno, esto es en Facebook, ¿no? Que nos acompaña, que está usando sus datos de la red del celular. O sea, parece ser que es un día hoy difícil para las telecomunicaciones y que todos estamos sufriendo un poco, ¿no? Este, y que, bueno, que, que le han desatado muchos recuerdos, ¿no? Pero ahí está, presente que ¿no? eh, Francisco quiere participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, nada más quiero preguntarle a la doctora Pati y al doctor Pedro Hablando sobre todo de este relevo generacional que pareció ser más, este, como en algún momento lo mencionan en la presentación, digamos, un tanto accidentado, ¿no? Este, ¿Cuál es su visión en cuanto a lo que consideran que, que el modo en cómo se debería trabajar como para fortalecer los grupos de investigación a largo plazo? Eh, ¿Qué han ustedes este, percibido en cuanto a... Esas posibilidades dentro de la FES, para el desarrollo robusto de líneas de investigación, como es el caso de la del, del proyecto CIMA, pero como es el caso de todos los que hacen investigación en la FES. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Quieres decir algo, Pedro, primero? No, para adelante. Bueno, yo tengo mi propia... Este, pues percepción del asunto y todo va en sentido desafortunadamente de la carencia de, de posibilidades de contratar a personal que en algunos casos formamos que le dedicamos una buena cantidad de tiempo que reconocemos que son gente preparada y capacitada pero que desafortunadamente no puede quedarse en la facultad por la carencia de plazas de de horas y entonces ahí digamos ese sería un punto débil de nuestros proyectos de investigación sí porque, porque es fortuito en muchos casos, es fortuito que, que alguien se integre tú puedes formar muy bien a, a un estudiante y puede tener capacidades y puede obtener el grado, pero eh, una de dos, o no hay plazas o ya, ya no cubre eh, estas, estos este, eh, requisitos que se pusieron para el relevo generacional, que era menor de cierta edad, eh, tener SNI, tener publicaciones, etc. etc. ¿no? Entonces, eso va reduciendo este, la, la posibilidad de que algunas gente se no porque si un alumno tuyo de doctorado muy bueno, pero tiene 39 años, 40, si tú quieres, pues adiós, porque ya no ya no puede aspirar a integrarse al, al grupo de investigación, ni con horas, bueno, con horas tal vez, ¿no? Pero ya con una plaza ya no es posible. Pues es, desde el punto de vista, ese es ahorita un, un punto que está muy, muy controvertido. Y creo que no solamente en nuestro proyecto, creo que en general en todos los proyectos, en todas las facultades, y en toda la universidad, ¿no? Claro, siempre hay por ahí, sabemos, alguna, alguna plaza que sí se le da a alguien por ex circunstancias, que no quiero yo ahondar en ese punto, pero que por alguna circunstancia, hay fulano tal ya tuvo la plaza en el proyecto fulano o en la facultad sultana o en el laboratorio Pena, ¿no? Pero bueno, eso ya son otros, ya son otras cuestiones, ¿no? Pero Básicamente, en el, en el caso de nosotros, eso es lo que ha sucedido este, para fortalecer las ideas de investigación. Bueno, eh, en mi caso, eh, voy, de alguna manera, eh, este, estoy de acuerdo con Pedro, y como tú lo dijiste, Francisco, pues es, fue un poco circunstancial, ¿no? Como lo mencioné, o sea, realmente no fue planeado. Desgraciadamente fue por los pues, fallecimientos y una jubilación. Entonces, bueno, eh, tiene razón Pedro, en ese sentido no es posible o no ha sido posible planear y decir, bueno, tenemos estas líneas, necesitamos, por ejemplo, un técnico para, para cada línea, ¿no? o a, eh, Una línea en particular como tu línea, por ejemplo, este, la de sistema de tratamiento. Sin embargo, pues no hay manera, o sea, nosotros no podemos decidir sobre las horas, este, no es posible. Entonces, sí es un poco sustancial cómo se vayan dando las cosas, porque pues es posible que la escuela, pues la dependencia quisiéramos, ¿no? Como dijo Pedro, mucho, muchos alumnos que han pasado por nuestros laboratorios y que son geniales, este, y quisiera retenerlos, pero no es posible porque no hay plaza, no hay horas, no hay nada. Entonces, sí, es complicadito. Pero bueno, por eso lo mencioné así, de alguna manera en nuestro caso, eh, pues ya empezamos, aunque no fue planeado precisamente. Muy bien. Este, Elizabeth quiere participar. Sí, con respecto a la pregunta que haces, Francisco, yo creo que sí ha venido a revitalizar el al grupo porque como ya se mencionó el doctor Rivera comenzó con los sistemas de tratamiento desde los estanques de estabilización después el, el que empezó a trabajar en México los humedales artificiales trajo expertos de diferentes partes del mundo pero eh, por eso se pensó en un ingeniero este, ambiental como es tu caso que supiera de sistemas de tratamiento pero tú le has venido a dar también otro enfoque con tus eh, ensayos piloto eh, de degradación de contaminantes especiales, como son los que vienen en, en las aguas residuales de las textileras, con la aplicación de lo que también ya mencionaba Patti, que era tecnologías como estas nanopartículas para fomentar o para que la, eh, la degradación de estos materiales sea más eficiente. O sea que yo creo que, que sí, aunque haya sido coincidente por algunos acontecimientos que yo dejó Pati, eh, sí se ha buscado en el caso de Marcela, por ejemplo, se buscó que cubriera estas partes de inmunología y de tecnologías ya más avanzadas como biología molecular para completar lo que ya se hacía. Entonces yo creo que, que no está desvin desvinculado, sino que se ha venido a fortalecer en diferentes áreas en el caso de Diego también. Entonces, eh, creo que ha sido muy bueno y que es productivo y que va a seguir siendo productivo la integración de, de todas estas personas. Bien, en lo que nos preguntan, nos, nos preguntan, permíteme eh, reflexionar yo respecto a la, a la pregunta de Francisco, ¿no? y sobre todo a la, a la historia que, que nos fueron contando Pedro y Patricia, el, el, o sea, la doctora Patricia enfatiza mucho que fue accidental, pues sí, ¿no? Porque son como esto, eh, un grupo de investigación al final es una familia académica, no y como en toda familia académica, pues los accidentes y los cortes suceden, ¿no? Por ejemplo, las muertes. Pero, y yo pensaba que... que, que si bien no se planificó el reemplazo generacional, precisamente la no planificación a partir de nuestros egresados, ¿no? de estos estudiantes que nos estima mucho y que quisiera resolverles la vida académica a partir de invitarles a colaborar con uno. Eh, al no suceder eso, creo que sucedió un evento bastante afortunado, que es la oportunidad de, de ingresar, pues, pues nuevas estructuras de pensamiento al, al grupo, ¿no? O sea, o sea, un grupo pues piensa, piensa y resuelve problemas en conjunto y al ingresar perfiles nuevos, pues como no lo no los atestiguaron en la segunda parte de la, de la presentación, ¿no? Pues se crean líneas de investigación que, pues yo supondría que en, en realidad no hubieran tenido cabida si se adoptan a, la, a estos perfiles propios, ¿no? Pues porque van a continuar muy probablemente con, con las líneas pre preexistentes. Yo nada más quería como resaltar la parte positiva, ¿no? De, de, de estar buscando, pues, perfiles externos que cubran una función, ¿no? O sea, una función más planificada, ¿no? Sobre, como entramos muchos, ¿no? Que es así, pues, a partir de la formación, que se abre, que se abre una ventana de oportunidad y entonces nos insertamos y pues la verdad es que, al menos al inicio, seguimos con la inercia de nuestros este, jefes académicos, ¿no? Pues porque eso es lo que hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Entonces nada más lo quería resaltar como una parte importante, es decir, como, como al invitar a alguien pues que tiene el perfil, que, lo cubre, que cubre los criterios institu institucionales y que al mismo tiempo se vincule en algún grado con los temas que, ma que se manejan, pues, pues suma, ¿no? suma y pues ahí se ve la suma. Entonces, este eso. O sea, tal vez un accidente, es, pues sí, que, que tiene un origen desafortunado, pero que al final tiene una resolución pues no tan mala, ¿no? O sea, de hecho buena, o sea, bastante buena ¿no? en ese sentido. Bueno, no sé si de acá alguien más quiera hacer algún comentario a nuestros ponentes, a la doctora Patricia, al doctor Pedro. Sé que hay más miembros del proyecto, no sé si quieren levantar la manita. Y si no hay, pues entonces vamos perfilando el final. Entonces, comentarios a la una, ¿no? comentarios a las dos, comentarios a las tres. Pues bien, eh, como no hay más comentarios, ¿no? tampoco, tampoco los tenemos acá en Facebook, aunque hubo un pico de, de audiencia, es decir, nos siguen más en esta parte final. Eh, pues bueno, eso, nada más invitarles ¿no? a que la siguiente semana Tendremos otra otro, este otra sesión otra sesión de recapitulación histórica de nuestra unidad. Pues les invito a, a eso a sumarse y a conocer a nuestros colegas. Como verán es un ejercicio muy rico, ¿no? Porque nos permite pues eso irnos informando sobre la vida interna de los grupos. Pues no no lo dejen, ¿no? Nos vemos la otra semana acuérdense, a las a las 4 de la tarde. Pues bueno vamos a despedir este, este esta transmisión en vivo. Entonces, doctor Francisco, háganos el honor de parar esta transmisión.